Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumore como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia Antes de que demos inicio a nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a este canal también activar la campanita de notificaciones para que nos sigan día a día con la secuencia de nuestras noticias más importantes y compartir el canal con sus amigos, con sus familiares en redes sociales para que sigamos haciendo parte del cambio Ahora sí, empecemos. Vuelve y juega con sus malas jugadas, Nicolás implosionó la pirámide militar de Venezuela. Ascienden más generales de dos soles que subalternos del ejército. Esto es una tradición del ejército que cada oficial escale por sus propios méritos y una carrera intachable. Pero aquí pasa lo contrario. Cada oficial que asciende celebra el acceso a privilegios, pero se aleja de la sana competencia donde anteriormente, con excepciones, prevalecía el mérito de ser el mejor. Este es el caso de Nicolás al ascender a 32 generales de división en el ejército, es decir, más que los 30 generales de brigada, que demuestra fehacientemente que Nicolás implosiona la estructura de funcionamiento en la Fuerza Armada Nacional, Aparte de ellos, también subió a los otros generales de división, ascendió a 14 en la aviación militar y a 20 en la Guardia Nacional Bolivariana, así como a 17 vicealmirantes. A esta lista hay que agregarle los nueve mayores generales y generales en jefe. General. La verdad causa curiosidad y es significativo que eso suceda precisamente en el ejército, donde asciende a más generales, 62 en total. Ahora, si miramos, es el componente más importante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ocupa los principales comandos y poder de fuego de la institución castrense en el país. Se entiende que cada oficial que asciende lo hace feliz, por supuesto, porque eso significa el acceso a privilegios. Pero se aleja bastante a la sana competencia donde anteriormente con excepciones prevalecía el mérito de ser el mejor, el más preparado, el más capaz de comandar soldados. Es claro que la estrategia de Nicolás así vaya en contra de los buenos principios, es hacer un uso de los ascensos como el comodín para mantenerse en apariencia como el líder de la institución que por orden de la constitución bolivariana debe tener el monopolio de las armas. Aún así, no ha logrado tener ese liderazgo y ascendencia necesaria, por lo que lo obliga a tener al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, que es quien le da la cara por la institución, aunque en casos como lo que sucedió en Apure, con el enfrentamiento entre militares y guerrilla, esa reacción haya sido tardía. Según el número de los grados inmediatos superiores que ocupan, al ordenar los ascensos por grados eh, se evidencia que esa estructura no tiene para nada forma de pirámide que es fundamental para el cumplimiento de los pilares y que sostienen a la institución armada de obediencia, disciplina y subordinación si bien miramos lo que hizo Nicolás a nivel eh, de generales lo repite en el resto de los grados militares con acento en los de teniente coronel y mayor donde asciende a casi igual número de oficiales en ambos grados Seamos claros en que cada rosa tiene sus espinas. A consecuencia de ello es que muchos de estos altos oficiales terminen destinados a cargos intrascendentes como caramelos de consuelo. Y ahí que se nombra a generales en cargos inventados sobre la marcha, pero que no terminan comandando nada, como recientemente sucedió en Apure, donde se activaron la zona operativa de defensa integral, temporal especial de José Cornelio Muñoz y la 94 Brigada Especial Integral Negro Primero en la Sodi Apuri. Además, para la primera fue designado el G de Alejandro Javier Benítez Marcano con un estado mayor de coordinación, mientras para la segunda fue nombrado el General Brigada Wilfredo Alexander Medrano Machado. Vladimir Padrino ministro de defensa en el fragor de la guerra entre la Fuerza Armada y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dijo que conocía personalmente a los dos generales Sé de sus capacidades guerreras, de sus condiciones morales, manifestando estar seguro de que esta batalla la vamos a ganar en todos los frentes Lamentablemente para el país y para la Fuerza Armada la perdieron en todos los frentes si miramos los cargos donde tradicionalmente había un oficial de bajo grado y tropa, ahora usan a comandantes que deberían estar en unidades con poder de fuego. O sea, es un total desorden. Dentro de los que cabe destacar, esta es la promoción gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre II. Egresada de la Academia Militar de Venezuela en 1993, yéndonos un poco a la historia, donde fueron compañeros de José David Cabello Rondón, hermano menor de Diosdado Cabello, quien ha demostrado más habilidad política y ascendencia militar. Si bien sabemos la relación entre ambos hermanos es muy estrecha, de dependencia y afecto, no es casual que cuando Nicolás llegó al poder se propuso inmediato dos acciones contundentes para minar el poder de Diosdado. Luego de la muerte de Hugo Chávez, la institución de Cadivi del entonces coronel Manuel Antonio Barroso Alberto y de José David Cabello Rondón del Senat Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, solo alcanzó a ser la primera, porque Diosdado montó una estrategia para impedir que su hermano menor saliera del vital cargo donde maneja importantes recursos y poder. Aun siendo cadete, sufrió un accidente y José David nunca se graduó en la academia militar pero en un ejercicio militar donde perdió la mano Tuvo una lesión en uno de sus talones y en un ojo al pisar una granada Fue dado de baja y enviado al Instituto Universitario de la Fuerza Armada Así que no tiene grado militar alguno Lo que sí hizo el hermano mayor de Diosdado fue mantenerse en constante comunicación con sus compañeros de curso Quienes ahora ascienden a generales de división uno de esos compañeros de la academia lo describe como un amigo de verdad, muy solidario, ya que con él eh, se cuenta en la fortuna o en la adversidad. Más allá de la política, ha sido un compañero, no solo mío, de muchos durante todos estos años. Finaliza así diciendo. Un alto oficial retirado que habló con Infobay reflexiona y dice lo siguiente. Pienso que a medida que las promociones siguen ascendiendo y las que fueron mejores formadas se van debajo. Ocurre algo inevitable y es el peligro para Nicolás, que aumenta. De la promoción de Marín Chaparro, Miguel Antonio Vázquez, egresado en 1999, para atrás se ha creado un grave problema de estabilidad para Nicolás. Por eso, de manera conveniente, Padrino López seguirá en el cargo, pero no porque garantice estabilidad, sino porque es mucho mejor para Nicolás a través de Padrino que de otro miembro, claramente, de las famas. Y bueno amigos, hemos finalizado esta importante noticia, como siempre es un gusto poder compartirlas. No se les olvide suscribirse al canal, compartir el canal con sus amigos y familiares en redes sociales y activar la campanita de notificaciones, es muy importante que estemos informados todos los días y no perdamos de vista este tipo de noticias. Y bueno, fue un gusto, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.